El herpes labial o calentura es una lesión que suele aparecer en los labios, aunque el herpes puede aparecer en cualquier zona de la cara. Es causado por uno de los virus herpes simple que afecta a las personas. A veces aparece al tener fiebre, pero también al tomar el sol, al morderse los labios, algunas barras de labios, los cambios de la temperatura, la menstruación o el embarazo. Antes de que aparezca en los labios, notarás una sensación de hormigueo, picor o escozor. Es una infección crónica que aparece de manera intermitente. Se contagia a través de la saliva, sobre todo cuando la lesión está húmeda. En un par de semanas sin tratamiento suele resolverse. El tratamiento con pomadas antivirales debe ser prescrito por un médico. Pero puedes mitigar los síntomas. Sigue estos consejos. Pásate un hielo por la zona. Evita los alimentos salados, picantes o cítricos. Enjuágate con un antiséptico sin diluirlo en agua. Toma un analgésico suave si no existe contraindicación para ello. No te toques las lesiones y lávate las manos con frecuencia. No compartas toallas o cubiertos ni beses a otras personas. Protege la piel de tus labios y la que le rodea con protección solar antes de salir de casa y empieza a aplicarla por la zona sana. Si el día es frío, protégete la boca. Puedes usar un apósito específico que cubra la lesión. Favorecerá su cura al mantener el ambiente húmedo. Consulta con un profesional sanitario si no desaparece en dos semanas, presentas la lesión cerca de los ojos o se extienden dentro de la boca. Tienes fiebre alta o alguna enfermedad crónica o que altere tu inmunidad. Tu piel es importante. Protégela y cuídala.